una buena noticia, una buena noticia y yo estoy orgulloso, yo me siento orgulloso de mi país y me siento orgulloso de mi presidente, el presidente Luis Adolfo Abinader Corona quien, amigas y amigos, ha salido en una encuesta como el tercer jefe de Estado el tercer presidente mejor valorado del globo terráqueo. Y esto es positivo, yo estoy muy feliz y comparto con ustedes esta información con gran emoción, con gran hidalguía, con mucho entusiasmo porque estoy orgulloso del. él. Presidente, amigas y amigos, estamos orgullosos del presidente Luis Abinader Corona. Me recuerda a Danilo Medina que también salía muy bien valorado. Yo no sé si ustedes eh, recuerdan. ¿eh? Por ejemplo, el presidente mejor valorado del mundo, en primer lugar está Guillermo Lazo, quien es el presidente de Ecuador, tiene un 71%. Angela Merkel, que es la canciller alemana, tiene un 69%. Y Luis Abinader, nuestro presidente, tiene una aprobación de un 68%, amigas y amigos. Un 68%. Por ciento, el tercer presidente mejor valorado del globo terráqueo, es decir, de la bolita del mundo, el presidente mejor valorado y yo estoy muy contento, yo no sé si ustedes lo estén y por eso les voy a preguntar, con ese entusiasmo que siento, si ustedes están de acuerdo con esta encuesta si ustedes aprueban esta encuesta y confirman que el presidente Luis Abinader es el tercer presidente mejor valorado del mundo, no de América Latina, del ¿eh? hemisferio, no del mundo, del globo terráqueo, es el presidente Luis Abinader. Y yo les pregunto a ustedes si están de acuerdo con esta medición, Vamos a colocar las fotos, Master, que están ahí, de los presidentes que están siendo valorados. Guillermo Lazo, repetimos, está en primer lugar con una aprobación de un 71%, Angela Merkel, canciller alemana, con un 69% y Luisa Abinader con un 68% está en tercer lugar es no, cuidado cuidado cuidado, no que van a creer que uno, está, que uno está de acuerdo con la medición y yo estoy de acuerdo estamos de acuerdo sí señor estamos de acuerdo estamos de acuerdo el master fue el que aplaudió yo no porque yo estoy de acuerdo y confirmo ahora bien ustedes están de acuerdo con esta medición ustedes aprueban al presidente como el tercer valorado de América Latina, el tercero, no del mundo, es Luis Abinader. Yo quisiera recibir por lo menos tres llamaditas, tres nada más, para que ustedes me den su opinión, si están de acuerdo con esta valoración. También me pueden escribir por WhatsApp, o llamamos los números de WhatsApp. Tres llamaditas nada más están de acuerdo que el presidente Luis Abinader, de acuerdo a esta firma, es el presidente mejor valorado del mundo, el tercero en el mundo. Es una buena, es una buena interrogante. Pero si aterrizamos a República Dominicana, yo creo que el presidente ha demostrado que tiene buenas intenciones. Yo creo que independientemente de múltiples errores que han cometido algunos funcionarios el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones y está haciendo lo que puede el presidente llega al poder en medio de una gran pandemia en medio de grandes dificultades en medio de grandes precariedades y el presidente está dando señales de que quiere trabajar y eso es positivo, ¿eh? eso es bueno y nosotros tenemos, tenemos que valorarlo en su justa dimensión. Bueno, a, a mí me envían, no, la gente es el diablo, por WhatsApp me enviaron del número 7096, eh, del número 7096, me envían un, un texto, una, un, ¿cómo se llama eso? Un, eh, eh, un eh, ahí está. Un sticker. un sticker. Vamos a quitar el, el logo. <ríe> ahí está, dice, está buena esa. <ríe> Pero el número hay otro, otro mensaje de WhatsApp del número 8877 y dice buenas noches Henry Antonio Morillo yo estoy de acuerdo dice que está de acuerdo con esta medición dice Henry Antonio Morillo eh, aquí tenemos un mensaje del número 5964 estoy de acuerdo bueno tenemos tres mensajes de texto rápidamente que dicen que están de acuerdo con el presidente, y que están de acuerdo con esa valoración, eh, el, el número, eh, eh, tengo un mensaje que lo enviaron no por WhatsApp, sino por texto, que está acá, y ellos dicen que están de acuerdo con esta valoración de que el presidente está en tercer lugar en el mundo, como el mejor valorado, y usted está de acuerdo con, el, con que el presidente es el tercer presidente, Mejor valorado del mundo. Recibimos tres textos y los tres textos, los tres textos eh, eh, están de acuerdo con el presidente. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo para que ustedes tengan una idea, eh, para que ustedes tengan una idea. Y creo que el presidente lo está haciendo bien. El presidente lo está haciendo bien, amigas y amigos. Creemos que sí.